Cercanía jominosa a toda delincuencia o a delincuencia de toda la haya. ¡Qué barbaridad! Yo imagino. Eh, Dios eh. Miren, gracias, muchas gracias. Miren, eh, yo he sido un individuo que durante mi vida adulta he tratado de ser lo más objetivo posible. No siempre uno puede. No, claro. Sobre todo que los dominicanos tenemos una, un detonante. Un detonante y es que en algún momento se, se nos suelta el loco. Yeah. Y a mí se me ha soltado en varias ocasiones Eso yo no lo niego Pero he tratado de ser lo más Equilibrado posible en ese sentido Miren En el tema haitiano Yo he sido un individuo que entiendo Sencillamente mi, mi, mi parecer Es el siguiente Haití, los haitianos en Haití Los dominicanos en la República Dominicana Y nosotros como vecinos Tenemos que tratar en la medida de lo posible, de que Haití pueda encontrar su camino alguna vez. Que pueda encontrar su camino y que pueda crear con las herramientas que tienen los haitianos, puedan crear una nación, digamos, independiente, con condiciones para poder darle una buena, una buena vida a su, a su gente. Pero yo no estoy de acuerdo con la fusión, pero tampoco creo en el anti-haitianismo eh, radical. Mm. <coughs> yo no soy anti-haitiano. Yo, de lo que no quiero saber es de los negros. Las negras es otra cosa. Bueno, eso es un chiste, eso es un chiste. Sí, sí. Bueno, lo, lo, la cuestión es que aquí hay, en el tema de los haitianos, ha habido mucha mucha controversia y a veces lo hay, hay dos grupos, unos que están de un lado a favor de los haitianos, de que deben estar aquí, de que debemos fusionarlos, que debemos ayudar óyeme la República Dominicana es uno de los países que más ayuda a los haitianos. Le hemos hecho hasta universidades y hemos hecho hospitales en su territorio. La solidaridad que, que, completa. Exactamente. Entonces, aquí entran como Pedro por su casa. En una ocasión, en época de Balaguer, acusaron al doctor Balaguer y a su gobierno de esclavizar a los haitianos. Y cada vez que yo veía pasar uno frente a mi casa, decía, ahí va un esclavo. Eh, caminando como Pedro por su casa. Entonces, eso, no, a eso no podemos llegar. Ahora, uno de los hombres más brillantes que ha dado este país, uno de los, de los cerebros más preclaro de la República Dominicana fue Manuel Arturo Peña Valle. Ese Peña Valle, que muchos políticos, incluyendo izquierdistas y gente que está en un litoral ahora en este momento que es medio izquierdófilo, consideran un trujillista. Un sí, era trujillista. Y yo te digo, pero quién no lo fue en su momento, en su época. ¿Quién no? O tú te ibas del país o arriesgabas tu vida o te hacías trujillista. Ahora. Fuera de lo que usted pueda pensar de Peñavalle por su condición, por el litoral a donde él decidió quedarse, que fue eh, al lado del jefe, no hay uno de, un hombre más brillante que Manuel Arturo Peñavalle y la visión que tenía Peñavalle. Miren, y yo soy un hombre que he admirado la inteligencia en cualquier litoral que se encuentre. Si es brillante, yo lo admiro. Y este era un hombre verdaderamente brillante. Miren, en una ocasión el ministro de Relaciones Exteriores de don Prío Socarraz llegó a la República Dominicana en una parada técnica que debió de hacer en, en el país, en el aeropuerto Andrews, como se llamaba. Estoy hablando de 1945. Eso, eso ha pasado sí, mucha agua sí. por, por abajo el puente. Se llamaba Aeropuerto Andrews. Y él vino a la República Dominicana a una parada técnica. Me imagino que echar combustible, completar combustible, algo así. Porque iba para Centroamérica? Resulta que a lo mejor pidió, solicitó alguna cosa, un hombre como, como Ricardo Mañac, que era un hombre de mundo, eh, pidió algo, quizás le dijeron que aquí no había, escribió luego en el diario de la Marina, que en Cuba, el diario de la Marina era como el itín diario aquí, el, el diario que más se leía, uh -huh. escribió un artículo medio ofensivo contra la República Dominicana. La relación de amistad personal que tenía Valle con Ricardo Mañá hizo que él escribiera una carta, una carta brillante que se llama Carta a Mañá escrita en Santo Domingo el 6 de noviembre de 1945. Él le, él le dice, entre otras cosas, «Desde hace tiempo conoce usted mi deseo de recibir su visita en este país». Para que usted, con toda su sagacidad crítica y con todo su penetrante sentido de la observación, pueda estudiar el caso dominicano. Tan interesante y tan lleno de sorpresas. Desde la periferia, con la ayuda de una corta mirada de viajero, no puede abarcarse, mi querido ministro. Todo el... ahí, le, ahí le tiró el primer ramplimazo por exact criticar. Exactamente. Todo el drama histórico y social que constituye la formación del pueblo dominicano. Este es un país que se ha formado a, a, a, sobre la base del trauma. En otra parte de la carta le dice, por no haber podido hasta ahora dar suficiente consistencia económica y social a la nacionalidad, perdimos mucho más de la tercera parte del territorio de la isla que fue nuestra en el principio. Y que hoy compartimos con los causavientes de filibusteros, ladrones y marechores de toda la haya. Ahí se refugiaron, exacto. O sea, fue allí donde se refugiaron. Exactamente. Y luego esa, esa sociedad, ¿no se está refiriendo la a, a los Se convirtió en lo que es hoy Haiti. Recuérdense esto, no se está refiriendo Peñabaya no, no. aquí a los haitianos no, como no, tal. No, no, para nada. Se está refiriendo al hecho de, bueno, hay que leer de la, la isla de la tortuga. Correcto. Al origen de Haití. Al origen. Se está, re, se está refiriendo. Dice... Que nada que tiene que, es decir, que nada tiene que ver o tendría que ver con el Haití de hoy. Eh, no, no, claro que no. Y una sociedad que lo que ha sido es golpeada por su propia eh, estructura gubernamental. Sí. Pero oye lo que le dice a los haitianos. Francia canalizó contra España... Las fuerzas produ productorias del bucanerismo y sentó reales en la isla desde el segundo tercio del siglo XVII para afincar allí una colonia que ni siquiera aprendió a hablar francés. Es Patois. El Patois, que es una es un, dialecto, ¿no? un dialecto del, del, del, del francés. francés. Pero este hombre sigue escribiéndole a este, a este ministro, dice: ¿Puá? La democracia. La democracia, una, una carta brillante, dice, la democracia como la entienden y ejercitan algunos países es lujo que no podemos gastarnos nosotros. ¿Cuándo entenderán ustedes los cubanos, nuestros vecinos más entrañablemente queridos, esa verdad? Sépalo bien, ministro, desde que los haitianos no pierdan el miedo, nos darán la dentellada a la callanda, si, sin que ustedes ni nadie lo sepan. ¡Pum! Eso es increíble, la visión que tenía Manuel Arturo Peña Valle. Eso que dice Peña Valle está ocurriendo hoy día en la República Dominicana. Lo dijo el presidente, el actual presidente de la Junta, en un momento dado cuando se refirió a la invasión del vientre. Sí. Las haitianas están pariendo en la República Dominicana de una manera que no... sobrepasa el 2.5 que nosotros hemos descendido al 1.1, que es como se tiene en los países la media para que una sociedad se sostenga como una sociedad reconocida dominicana, en el caso dominicano. Los dominicanos se están reproduciendo a un ritmo de 1.5, está por debajo de la media, para que la sociedad dominicana sea siempre esta sociedad. Los haitianos nos están superando a 2.5, por lo tanto, lo que se percibe a los estudiosos de la demografía es que vamos a ser sustituidos en un corto plazo por el vientre. Mira, en otra parte dice, la primera constitución dominicana votada en 1844 al nacer la república es un monumento de sabiduría, previsión y técnica democrática. De seguro usted no la conoce. Pues bien, <ríe> era un desgraciado era brillante de seguro usted no, no, no, me la voy a Oye, disfrutar la... me la voy a disfrutar le tiró una serie de ramplimazos como tú dices que yo creo que el ministro Dios, debe haberse dado cuenta porque mañana era un hombre brillante también dice de seguro usted no la conoce pues bien para hacerla efectiva y valedera para acomodarla a la realidad de nuestra convivencia con Haití fue necesario intercalar en el texto de aquella carta el artículo 210 destinado a mantener la dictadura como único medio posible de contener el espíritu de expansión de los haitianos. Esa ha sido la historia de la República Esa Dominicana. Esa ha sido la historia. Y mucha gente quiere ignorarlo. Vuelvo y le repito. Y se burlan incluso de este tipo de, de, de opinión a Esa veces. Es. Porque dicen no tener... Eh, que no hay ese propósito. Tú ves lo que dijo el día pasado... Eh, pasamos por aquí... Eh, lo que estaba sucediendo, pero ya Luis Abinader tuvo que dar su primera orden ejecutiva de reforzar la frontera por lo que está pasando allá. Miren, ellos señor. no son culpables de, de que tengan que, que buscar vía de vida y Dónde mejorar su calidad de vida y proteger su familia. Pero el van, ser humano está. Lamentablemente van a seguir pasando, porque lo mismo sucede en México, lo mismo sucede, por ejemplo, en Medio Oriente, que de sí. un país se van no, a No, pero no está así. pasando sí, lo mira, que está pasando este, ahí. Este es una bomba de tiempo. República Lo que yo planteo no es no no la forma cantidad de, vida. de mexicanos que hay en, en Estados no, Unidos. pero lo hacen. Tú, mira, y de dominicanos, car... tenemos más de casi mira, dos millones de dominicanos. Hay una cantidad de mexicanos independientemente, no que están en la frontera, tra, en el trasiego de, de buscar mejor calidad de vida, detrás de trabajar en, la, en los campos de Estados Unidos para ganar dólares y, y mantener su familia. Mira. Ahora, el haitiano lo que busca aquí es quedarse, pero no es porque ellos quieran, sino por necesidad. Pero hay un sector que ha querido siempre fusionar la isla para Mira. quitarse el problema de cargar con eso. Oigan, pues ellos sí, tienen responsabilidad. Vamos Miren, a cuál es que mi Miren cuál es mi preocupación. Miren cuál es no es que no debieron de dejarlos. Miren cuál es mi preocupación y por qué traigo el tema. Traigo el tema porque Caliente. los dominicanos como nación, como sociedad, nos hemos dedicado a un enfrentamiento entre Anti-haitianos sí. y prohaitianos y eso nos ha quitado la posibilidad de una visión clara y precisa de nuestra relación con Haití y también nos ha limitado para enseñarle a las generaciones futuras cómo deben actuar frente a nuestros brillante. vecinos. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, eso es mi preocupación. Nos hemos dedicado a una batalla insulsa, de incapaz de llegar a nada, y no hemos olvidado de que a esos muchachos que vienen subiendo hay que decirle cómo debemos actuar nosotros frente a nuestros vecinos. Lamentablemente bueno, es así. Ahí está. Señores, miren, Luis Manuel Toribio de San Francisco.